Que dijimos que no íbamos a andar La camioneta durante el invierno Hubo unos días, de eh, temperatura sobre cero Mucho viento a norte, las calles están súper transitables, claramente Si no, no moveríamos la camioneta, así que vamos a aprovechar Para ir a pegarle una lavadita Y disfrutar un poquito de la ciudad que se puede Así que, vamos Después no nos digan que la camioneta está sucia Porque la vamos a dejar Impecable <música> otro día cuando vinimos al centro a hacer unas fotos de confite les mostramos que la nieve me llegaba hasta la rodilla miren cómo está ahora esto es ushuaia como el de aliens pero ushuaia Aprovechamos antes de ir a lavar la camioneta y la sacamos a pasear a Rufiná porque ya estaba renegando adentro de que quería salir a pasear, así que... Aprovechamos porque además hace mucho que no la sacamos con la camioneta o con vehículo a que corra, está acostumbrada a correr... Así que la trajimos al aeropuerto para que venga a correr un poco y después vamos a ir a lavar la camioneta. Vease, ya no queda absolutamente nada de nieve o muy poca nieve. pasar algo muy triste Y es que se acaba de despegar el lobito de la traffic Se ve que cuando la pintaron quedó medio pegado ahí nomás Así que lo vamos a tener que poner de nuevo Lo bueno es que ahora vamos a limpiar así que vamos la a limpiar mejor, lo semana, Y que no lo perdimos Dijimos que el video que se venía iba a ser el de las fotos Pero lo vamos a subir ¿eh? Pero primero vamos a subir este y después, por ahí uno de la armada entra en la traffic, vaya uno a saber Hubo una época en la que me la pasaba en el aeropuerto haciendo transfers Tipo buscando pasajeros que venían, llevándolos al hotel, buscando pasajeros en los hoteles y llevándolos al aeropuerto Era prácticamente una segunda casa Estén preparados porque esto va a ser un antes y un después muy zarpado. Después la camioneta limpia Quedó increíble No queremos comentarios de Ay que sucia que está la camioneta Porque ya no va a pasar Aparte cuando estemos en la ruta va a vivir sucia la camioneta Vivimos en Ushuaia Tener la camioneta limpia acá es como ser muy pretencioso Bueno y finalmente nos vinimos hasta el puerto de la ciudad de Ushuaia a tomar un mate, salimos de lavar la camioneta, fuimos a buscar el mate y nos vinimos hasta acá a ver el atardecer que prometía un montón, pero estuvo bastante tranqui, ahora les vamos a mostrar igual un poco más. Ustedes se preguntarán, ¿por qué si instalaron las luces hace poco no usan las luces? Bueno, es una muy buena pregunta. El problema fue que como sacamos las baterías cuando cayeron las heladas porque no íbamos a mover la camioneta, también sacamos la batería de la parte eléctrica. Como no estaba dentro de los planes hacer este tipo de salidas, no la volvimos a poner. Y bueno, no está puesta, entonces no tenemos luces, tenemos iluminación. Del teléfono. Y los que quieran ver cómo fue el tema de la instalación eléctrica, va a quedar acá arriba el videito para que lo vean. Bueno, salimos a ver un atardecer, que no fue un atardecer como esperábamos Pero por lo menos salimos con la camioneta, que fue un choque de gorras Por lo menos salimos con la camioneta, que si bien está así como está, ustedes deben decir, güey, que hacen ahí adentro Pero nosotros disfrutamos tanto, pero tanto, estar acá adentro, que ustedes no se lo imaginan Tipo no. cuando pasemos la primera noche acá con estos colchones, Además, para nosotros va a ser un hotel 28 sí. estrellas Estuvimos como todos estos días con la super nevada y no estaba como para estar afuera o para estar adentro de la camioneta Así que fue como un montón de días que casi ni la vimos, era solo por la ventanita Y volver a estar acá arriba está súper bueno, poder andar está súper bueno, lo disfrutamos un montón ya que vamos a terminarla Bueno gente, se viene video de las fotos que hicimos el otro día, no nos olvidamos de eso Seguramente la semana que viene Y se viene video de lo que vamos a estar trabajando el fin de semana en la camioneta Probablemente esta sea la última toma o el último video que vean con la camioneta con la puerta del baño sin armar Con las puertas de los muebles sin armar Y con y el, el resto lo dejamos de vez. Surprise, madre Tenemos una misión que nada, si quieren verla Y que lo filmemos, lo vamos a lo dejan en los comentarios Tenemos que vaciar el baño químico En realidad no lo usamos nada, porque prácticamente No lo usamos nada, yo creo que lo usé una vez Y Nico pone unas cuatro Pero no nada, has contado? Hay, que, <ríe> hay que vaciarlo Y Nico tiene miedo Claramente yo no lo voy a vaciar esta primera vez Tengo miedo Así que nada, si quieren ver eso lo filmamos gente, lo filmamos, porque sabemos que a ustedes les gusta. Todo sea las por el morbo. Todo sea por el morbo. Eh, recuerden suscribirse, comentar, compartir, seguirnos en Instagram, que es donde más contenido subimos, y nos vemos en el próximo video. En estos días.